Inés, coméntanos un poco qué es lo que hace tu entidad. Pues mira, yo pertenezco a la Asociación de Personas con Discapacidad todo Estamos ubicados en Santa Brígida, aunque de ámbito insular. Y pertenecemos a la Federación de Ecosense, que también tengo el gusto de pertenecer a la Junta Directiva. Y bueno, cuéntanos Inés, ¿cómo ves la feria? Hombre, yo la feria la veo encantadora sobre todo porque eh, aquí se ve verdaderamente de lo que carecemos, no en toda la isla, en toda España y en parte del extranjero. <risa> Entonces aquí se ve un poco de todo lo que se dispone para eh, la persona que tiene discapacidad, sea la discapacidad que sea, eh, los medios de que se dispone la sociedad actual para poder ir a cualquier sitio, si no pueden ellos comprarlo, pues recurrir, hay formas incluso de alquilar, de alquilar, cama, silla, eh, montón de cosas, hasta para, para de, de ir de caminata, que yo soy montañera y me encanta, Bien. y entonces pues las personas que tienen discapacidad y quieren hacerlo, hay posibilidad, lo que pasa es que tienen que tener más conexión con las asociaciones, porque a lo mejor... Por solo, pues, no es una cosa que está todos los días en la televisión como el corte inglés y todas esas cosas.